Cuando se oiga el tañir de las campanas Nadie sabrá por quién están doblando Todos preguntan quién ha muerto esta mañana Ninguno saben por qué a diario mueren tantos al salir de la iglesia el cuerpo inerte Se ve el triste dolor de una partida Se oye el órgano entonando el miserere Como el póstumo adiós de despedida Corre la gente y se acerca apresurada para mirar quién la mortaca lleva dentro. Luego se oye el exclamar horrorizada. ¡Qué desgracia es nuestro amigo que anda muerto! Mares de lágrimas se ven a borbotones Triste dolor que invade aquel cortejo Con el llanto se empapan los crespones De aquel que viaja con rumbo hacia lo eterno la multitud aglomer el campo santo para brindar al que se va un adiós postrero, y aquel adiós se confunde con el llanto que desgarra el corazón del más ajeno. Cuando yace el cuerpo inerte allá en la losa Para el infeliz no habrá más flores ni plegarias Ya no habrán más que veje historias rosas Y una cruz entre malezas olvidadas y una cruz entre malezas olvidada.